No te suelta eh. Ven, bailemos la cámara lenta no, día de propuestas culturales para que vayas este fin de semana a disfrutar del talento que tenemos aquí en Mendoza sí, Y del teatro que tanto nos guste para ello Los tenemos a los mismísimos Flaco Suárez y Marcelo Sánchez aquí con nosotros Bienvenidos, Bienvenidos ¿cómo están? Gracias por venir Qué bonito bien tenerlos bien. por acá, buen día gracias, gracias por venir gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por, por, por el aporte que hacen a la cultura Porque este sábado vamos a estar con el maestro en el, en el teatro en independiente. <risa> en la sala mayor. Claro. mayor, porque soy mayor, me toca la sala mayor. Cuando claro, era menor, por supuesto, mira. Cuando era mayor, me tocaba una sala más chica. Claro. Y, y, y, no, claro, y bien ganado, tiene ese espacio. Desde, bien con, la, con la trayectoria y los años en la carrera que llevas. Y ya he hecho más de, de en total, como 14 funciones en mi vida. Como hace catorce? ¿Está muy poquita? Digo, no sé. 14, sí. 14 por día. Capaz ¿tampoco? que en dos semanas hace catorce. No, sacamos la cuenta con mi hija, sí. mi hija ah. Anita, sacamos la cuenta, más o menos, con la función que hice con un grupo muy grande que venía en Ecuador mm. y otro en Lima, y 1.500 educando al mes, 1.000 del trámite, Ay, o sea... ¡Ay! ¿Cuántas? Eh, podés hacer un cálculo? Más o menos cinco, cinco. Cinco 5.000 funciones! ¡Wow! O sea, ¡Toda una eso, vida para el teatro! ¡Espectacular! Y bueno, y lo vi a este muchacho Que llevó tres funciones Lleva tres funciones, <risa> claro, pero... Otro, otro Ahora vamos a hacer la cuarta Pero no, <risa> no, no, no <risa> Nos enamoramos a primera vista Y dijimos, pues, sí. trabajemos juntos Y ahí en ustedes, mirá, ahí con la, con, tocando la monza, la Bueno, van a estar presentando este fin de semana Como lo decíamos en la sala mayor de los mendocinos Que es el Teatro Independencia Esta obra que se llama Así lo vi pero si lo juntás, bueno, me dio que es un asilo beat. Un asilo beat, ¿no? tiene palabra. ese juego de palabras tal cual. Eh, <coughs> nos comentan un poquito de qué va esta obra, cuáles son sus personajes. Bueno, yo te voy a comentar desde el principio porque con el señor eh, siempre nos juntábamos en los cumpleaños, guitarreábamos. Uh -huh. Yo me di cuenta que el señor cantaba, cantaba muy bien, Andia. afina, improvisa, así como improvisa con la voz, con las palabras. También lo hace con la música melódicamente. Y alguna vez me dijo, vamos a hacer algo, lo cual, viniendo de día, dije. Algo me sugería claro. medio, me como medio raro, vamos a hacer algo. A hacer algo? Te vas inmediatamente de mi casa. Digo. Vamos a ver qué. Es. Y eh, al tiempo me llama uh -huh. y me propone hacer un, este espectáculo que ya venimos haciéndolo hace ¿cuánto? ¿Cinco o seis años? ¿Cinco años? ¿Cuatro? No me acuerdo. No sé, Marcelo, vos soy que yo. <risa> El tema es que yo, obviamente, como lo he hecho toda mi vida, he estado acá en este mismo escenario acompañando a, uh -huh. a, acompañando a cantantes, acompañando a, a otros artistas. El señor dijo: No, vas, vas a actuar. Flaco, yo no sé actuar. Yo no, no actúo, no, no. Yo me di cuenta. Claro. <risa> Sacaste la ficha. <risa> y lo mismo insistió el hombre. Insistió el hombre y así salió esta obra que es maravillosa, que es bastante tierna y bastante seria al mismo tiempo, y con muchísimo, muchísimo humor. ¿Y que ¿Contamos fue... más o menos la trama? ¿Querés contar la voz? La trama no, el contenido. Mm, sí. Dale. Porque yo desde que empecé a hacer teatro, empecé a hacer, tratar de ser como ídolo mío Chaplin contar obras con temas dramáticos del humor uh -huh. entonces este, para mí es mi maestro Chaplin uh -huh. este, en cuanto a eso en cuanto a que puedo transformar el, la, el dolor en la uh -huh. Bueno, todas las obras Educando al Nene que habla de hace sí, 35 años obra. Le escribí y habla del machismo Y uh -huh. los padres que uh -huh. vienen que el hijo sea machista y tratan mal a la, sí. a la hija y, y tratan bien al hijo eh, para que esté más, más machito y a la hija a la reta porque llega tarde muy actual la obra uh -huh. la temática eternamente sí, ¿sí? sí, y sí la hicimos hace 35 años con el el Quiroga yo le escribí pensando justamente en esa desigualdad cuando todavía las mujeres no iniciaban esta lucha que han iniciado uh -huh. que acompaño y que me encanta de que esté y bueno entonces dijimos bueno que vamos, hagamos una obra sobre otra cosa siempre trabajo sobre mi experiencia. Uh -huh. Yo he visitado, como Marcelo también lo ha dicho, uh -huh. muchos lugares donde no llega el teatro, a las cárceles, a los oficios. Uh -huh. Últimamente estuve trabajando antes de la gran pedrada de Mendoza en, en, en, el hotel, en el Hospital Gailac, en la cadena de Garrobal. Uh -huh. Y hablé con el director, que me pareció una persona muy linda, muy agradable, y me contó un montón de viejitos que estaban ahí que no podían salir no podían salir porque la familia no los venía a buscar a veces porque se habían muerto a veces por falta de recursos entonces estaban enfermos pero en el hospital eran pocos pero los quería tener. con mucha mucha vocación de médico me contagió y ahí me puse a pensar, digo pucha iba a escribir una obra sobre esto como no escribo yo le hablaba y Marcelo me grababa no escribo porque no, no sé nunca fui a la escuela yo la escuela militar, pero no llegué a general y <risa> me retiré. Este, el... Y dije un día, vamos a hacer una obra sobre este tema tan triste. Y, y conocí en un asilo, en las cárceles, donde he ido varias veces, uh -huh. a varios personajes muy lindos y en... quise recopilar, digamos, qué pasa con un hombre a una mujer que está encerrado muchos años uh -huh. y lo tratan mal. Uh -huh. Entonces hacemos una especie de humor negro, tiene la obra por un momento. Hay una parte que Marcelo me dice, eh, cuando llega me dice, eh, pero me dijeron que eran Diego. Primero llega y dice, este es el asilo final feliz. <risa> final feliz. Y el guardia de la atiende y lo mira, nomás que otro, otro compañero, eh, eh, ¿cómo es? Gonzalo, Gonzalo. No, Gonzalo Aranda. Lo miro nomás y no le contesto y lo miro. Bueno, digo, tráigame a los ancianos para ponerlo acá y le Vengo de contratado de cultura. Uh -huh. Entonces, bueno, y, pero pela la guitarra y no vienen, me trae a mí, no, me quiero así. Y digo y los otros ancianos dicen, no, están todos en la pileta. como están en la pileta no, no los vamos a sacar de ahí ni loco Yes. Un asilo del Estado con pileta. Es el texto. <risa> <risa> Decir el texto. Un asilo del Estado con pileta. Sí, señor, los tiempos han cambiado. Ajá, sí. Bueno, entonces me dice... Pues sí. Pero vamos a la pileta entonces. Sí, no, andamos, entonces... andamos. Vamos todos, vamos todos. Yo no soporto el olor a Formol. <risa> Qué fuerte. Formol. Sí, a Formol. Y están todos ahí. Y no los vienen a buscar los parientes entonces el guardia toda la semana una vez a la semana los da vuelta con un palo yo me pongo al lado y los veo pasar así, digo ¡eh Carlito! Claro. Y, ¿eh? que era humor negro era Pero humor negro claro. ¿se entendió? y es una sátira mm. a los desvalidos que están muchos presos claro, claro. Sí. a las cárceles hacinadas que hay en toda América Latina uh -huh. en las cárceles que yo visitaba en Quito en Guayaquil en Ecuador o sea en todo Ecuador en Lima este, es terrible, es terrible, es terrible. ¿Cómo terrible. se hace para abordar desde el humor una, una temática tan delicada? Porque hay que encontrar esa fina línea, ¿no? Entre claro. respetar eso que se está tratando, el tema en cuestión, pero pero también no, no herir ninguna susceptibilidad, Exacto. ¿no? Es eso, como bastante eso lo, complicado. Eso lo, lo, lo puede hacer pocas, pocas personas, entre uh -huh. ellos el, el, el flaco. flaco. Esta parte que te acabamos de contar es la parte más, más, más fuerte, más picante, digamos, que, claro. y que, que, que con bastante sí. humor. Uh -huh. eh, y Pero el, el resto de la obra tiene mucha ternura también, mucha tiene ternura. mucho uh -huh. mucho humor y mucha ternura porque el, el, el, el tipo que va a los asilos... este Vas con la idea de sacar el trabajito, viste, hacer rápido el trabajo ahí. Claro. Y, y terminas formando un vínculo con. Vos el, vendrías siendo ¿no? ese tipo. Yo soy el joven. Bien. Soy el joven si que. El, okay. Hace de joven ahí. ¿Sí? Demasi, <risa> yo me pone, <risa> ponemos onda. Muy bien, <risa> que te lo contras al flaco entonces. Claro, claro. Hay una parte muy bonita, mm. doctor Marcelo. Sí. Hay una parte muy bonita que él me dice, le digo, y trabajas para la cultura, sí. Y, y, sí, sí me, ¿Cómo se sí, dice? Sí. Y me dice, le digo, y te pagan. Hace ocho meses que no me pagan, me dicen. ¿No? Bueno, y yo le digo, yo trabajé para cultura, le digo, ¿no? Después hay una parte que recito, improviso sí. durante Ajá. 20 minutos. Digo, Mira. Wow, mucho eh, si quieres improviso acá. No. Este... no. sé si dispongamos de 20 minutos al aire. Sí, Los tiempos televisivos son otros. 20, o no, 20 no. minutos y es contigo. Yo trabajé para cultura hace 20 años. Y eran distintas las épocas esas. Y, digo, y me hace eran distintas, me dice, sí, todavía no me pagan. Marcelo, claro. ¿y qué significa para vos Trabajar con el flaco? Porque me imagino que aprendes mucho de él ¿Viste? Las leyendas del teatro local ¿Qué, qué aprendes? ¿Qué te deja trabajar con el flaco? Más o menos, ¿no es cierto? Me, me, no tan, pero, no tan importante no, tan <risa> <risa> no, la verdad que cuando me llamó y me propuso esto Fue un alegrón, es un regalo de la vida para mí Un regalo que yo lo digo al final del espectáculo Para mí es un regalo eh, esas, esas cosas que se atesoran en, en la vida, poder trabajar Ay, con claro. el Paco, que yo lo he visto, he visto todas las obras de él, claro. eh, se le pedido autógrafo cuando era chico, <risa> <risa> eh, Ay, y de repente que me llame a trabajar y que todo se ha dado desde la amistad, básicamente, uh -huh. no sé, no es que se nos propusimos, viste, hacer, no, que se ha dado siempre desde ah, la amistad, eh, me, me ha invitado a dar serenatas, ¿te uh -huh. acuerdas? ¿Sabes que me, me, me invitaste a dar serenatas este para que lo acompañe, así. Si les cuento esa cortita, me dice, hola, ¿podés el viernes ir a, a, a dar una serenata a una señora que tiene 95 años, Es como mi mamá, 98 años, Tiene, Mira. le tenemos que dar una serenata el viernes, dale, dale, listo, voy, colgo, colgo, cuelgo el teléfono, dejo el teléfono ahí y vuelve a sonar el flaco, digo, ¿Qué pasó? No, falleció la señora. Oh. No, obviamente me. <risa> claro. No, me equivoqué, no era el viernes, era el sábado. Ay, ¿no? qué tremendo que sos. Bueno, así no, todo el tiempo. No, el tiempo. No, no, no. Todo el tiempo. <risa> en la vida cotidiana no, no. Entonces, bueno, y esas cosas, más en los ensayos, fue cada ensayo fue una una masterclass de teatro, claro. cosa que yo jamás me lo, me lo hubiese esperado. Como y yo aprendí, y él me enseñó, me hace orgulloso canto, canto desde uh -huh. niño pero creo que ese humor yo lo tengo desde... no te lo enseña a nadie el humor nada más que... en mi caso yo me doy uh -huh. cuenta que es mi madre uh -huh. ah, que es mi madre la que me enseñó el humor, uh -huh. o sea, eh, era graciosa aparte, eh, yo me, siempre lo cuento, pero lo cuento otra vez este, yo me crié en una vida miseria, ¿no? con una, pieza, una sola pieza, cuatro hermanos y yo como cinco, con mi mamá, sin padre pero mi vieja nos, can, nos contaba cuentos, nos sí. cantaba, nos contaba chistes, o sea, todo el tiempo. La bandera, ¿ves? empleada sí. doméstica, sí. y venía y nos contaba chistes, nos sentaba todo y nos cantaba cosas. Cuando llovía, había una carpa y la ponía en la pieza, porque se llovía mucho la pieza, de que dormíamos sí. los cinco, sí. este, y ponía en la carpa así, la ya tenía enganchada arriba, la abría, la ponía así, o sea, llovía la pieza. Y nos cerraba todo, ponía una velita y nos contaba cuentos. Qué lindo, y yo qué lindo, creo de, creo que de ahí nació el actor. Después de la, lo después estudié para otro tipo de teatro, que abogacía. Pero... <risa> <risa> claro. como el abogado abogado. tiene que guitarrear porque si no. Este, <risa> y después, a los 25 años de, de pedo, me encontré con que me invitaron a hacer una obra. Uh -huh. Y como yo contaba chistes, hacía todo, me las paso haciendo, hablando huevadas, hablando en castellano. Claro. Este, eh, entonces este me llamaron para hacer una obrita y paró mi carrera, empezó mi carrera. No, no, no paró nunca más. Para para más? El viaje vi, la beca Videla, que me dejó el general para irme al exterior, uh -huh. este, uh -huh. y ahí, ahí aprendí muchísimo. El exilio, no, claro. Ya, ya sí, se sutilmente, Porque cuando salí lloré, dormí en un parque un tiempo, en el suelo, con mi hijita chiquita. Eh, con mi compañera, no sabíamos qué hacer No teníamos plata ¿A dónde estabas en ese momento? En Lima, Lima. habíamos llegado hasta Ajá. Lima cero plata claro. Pasaporte vencido Estábamos ahí y no sabíamos qué hacer Y ahí empecé a pasar la gorra en la calle Yo a, a actuar y a pasar la gorra uh -huh. Y aprendí un montón de esa Praxis mía cotidiana De trabajar con la gente Y sacar el chiste de la propia gente Y de lo... aprendí mucho Viendo los vendedores esos que hacen verso para vender. Sí. Entonces, que le pone mucho humor, le pone uh -huh. mucha onda, ¿no es cierto? Como un chileno, una vez que me encantó, que dijo: Acá hay algún. Estamos en Chile, dice. Habíamos venido a actuar a Chile. Dice: Ahí va algún. Queremos la paz con los hermanos argentinos, ¿no es cierto? Aplauso por la, la unión argentino-chile toda la gente. Sí. Y dice: Bueno, ¿hay algún argentino acá? y Éramos siete o ocho sí. nosotros. Levantamos la mano. ¿no? Muy bien, aplauso para los argentinos. Dice, a ver, levante la mano los chilenos, eran como 200. Los sí. chilenos levanten la mano, los chilenos levanten la mano dice, ¡Chileno, a ellos! Creo <risa> que ese humor a mí me pega. Me pega claro. cantinfla me pega el Chavo del Ocho. Me pega el humor sencillo, simple, no insano. Y qué bueno que a pesar de las cosas difíciles que te tocaron vivir en la vida, como contás parte de tu infancia, esto también dentro del contexto de la dictadura, siempre le hayas buscado esa beta de, de, de verle el lado luminoso a la vida. Decir, bueno, capaz que desde este lugar, desde el humor... Se puede salir adelante. De hecho, sí, así lo vi, es, es justamente eso, tomar es un, claro. un, un tema serio, un tema de dramático. Rato, uh -huh. dramático. Y lo que lo que nos falta decir que el 9, el, sí. el sábado, sí. el sábado sí. las 21 a las 21.30 horas, lo repetimos ya que el sí, 24, igual. que me acordé por lo del exilio, que lo hicimos el 24 de marzo, uh -huh. el Día de la Memoria, quedó mucha gente afuera, a las ¿Qué? cuales le pedimos... Mi disculpa. ¿Cómo disculpa? Mira, le estamos regalando hacer, otra oportunidad. Le estamos dando oh, otra oportunidad para, para que vayan este Real, sábado mira. a las 21.30 horas al Teatro sí. Independencia. ¿Dónde a compramos Pedro las entradas? ¿Cómo Por se entradas consiste? web. Entra y a web, y en la Y si no la, boletería, en la boletería del teatro uh -huh. después de las 18 horas, uh -huh. el mismo día. Excelente. Pasa que conviene comprarlas antes, porque sí, eso es lo que pasó la anticipado. última vez, uh -huh. que se llenó y, bueno. y, claro. se llenó y, bueno. y quedaron como más de 200 y pico personas. Pero bueno, claro, más podemos más, llegar más, a pensar, claro, pensar bueno. en otra función también. Ojalá. Ojalá. Ojalá. No, seguramente. No, no, hemos, pensado, pero, hemos pensado en una función en el anfiteatro, pero nos parece que un poco grande. No, no, no. No, no, no. Aparte, ya están tres porque no nos va a mucho frío que y, bueno, eh, y, en, y traer, traerlo ve el Pinto que nos acompañe con la guitarra ahí se va y volviendo a, a este tema de, de, de la obra en sí, de lo que propone así lo vi, seguramente muchos se van a ir con una reflexión, ¿no? con una enseñanza replantearnos un poquito cómo tratamos y cómo incluimos a, a los adultos mayores en nuestra vida no porque si bien ustedes lo abordan desde el humor y demás, como que les va a quedar resonando algo como decir, che tengo cosas por mejorar, puedo hacer esto por mi abuela, por mi abuelo, por mi viejo, por mi vieja. Eh, sí, hay Te, mucho, te deja como, mensaje, esa, claro. como ese mensaje. Totalmente, de incluir, y, y te lo deja de una forma alegre, de una forma positiva. Es de decir, che, hagamos algo, pero de una forma bastante positiva. No, no, no, no es, viste, decir, hoy, oh, la culpa que me da, sino el humor. Y, y bueno, te, este, sale, sale desde, ese, desde ese punto de vista. Perfecto. Y a mí me inspiró ese médico. El que el director, no sé, yo haciendo el director del GAIRAC. Uh -huh. este, cuando me dijo en la calle, me paró y me dice, soy tal, soy el director. Llevémosle un poco de risa y más a contarle algo de al viejito. ¿eh? Y le digo de viejito y digo, ya está. <risa> <risa> me lo cuento al espejo. Y, me dice, este, y ahí empezó la historia, este, por lo cual empecé a cranear la idea después, por la amistad con Marcelo y por el talento. Oh, Talento, Talento. <risa> en, el, en el estudio, ¿no? En el estudio de la actuación Pero Y bueno, eso fue el inicio de Vir, y es un éxito. La hicimos un año y medio en, en el Café Show ¿eh? Un año y medio, ¿qué hace Y ahora no, si y salimos en la independencia, en... sí. Excelente. Bueno, para no perderse el aplauso para aplauso que sea con todos los éxitos. Y ustedes, bueno, ya tienen plan para este fin de semana 9 de abril en la Sala Mayor de los Mendocinos Teatro e Independencia. Así lo Las entradas las consiguen allí mismo, pero está bueno que se anticipen comprando por entrada web. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por venir. 21, 21 a 30. No Puntual arranca, ¿eh? Así que no lleguen tarde. Vamos.